De, de, de manufactura es realmente para nosotros muy eh, importante compartir con ustedes eh, esto que se llama la dictadura del algoritmo ¿Qué es la dictadura del algoritmo? En el día 6 de diciembre a partir de las 8 de la mañana si no vamos a tener un horario presente de, de inicio se va a durar este... No me sorprendo porque en la, en la casa, ya lo, si ya ha comenzado a ir